Extensión de Google Chrome. Reader Mode. Vamos a cambiar la apariencia de las páginas. Por ejemplo, vemos el sitio del diario Olé, que tiene muchos elementos que distraen y dificultan su lectura. Luego de cargar el sitio, hacemos clic en la extensión. Reader Mode. La apariencia del sitio cambia completamente. Podemos ver el sitio en pantalla completa. Hacer lectura por voz. En el segundo botón podemos acceder a la configuración personal del sitio. Podemos elegir fuente y tamaño. Cambiar los contrastes. Agregar una regla de guía de lectura. Toda esta configuración es posible guardarla para que se aplique cada vez que se elige esta extensión para visualizar los sitios.